Hola, hola, buenas tardes. Aquí Somar comentando un día más la Y hoy volvemos a nuestros fantásticos domingos de Blood Bowl. Tenemos un partido contra los Jesse Torch, que son, bueno, un equipo de moradores del inframundo. Que ya vimos el, el domingo pasado. Bueno, ya jugamos contra un equipo de moradores del inframundo. Pues hoy tenemos otro. Que vamos siguiendo la misma tónica, seguramente. Bueno, vamos a ir a por ello. Vamos a conseguir la victoria. Y tenemos que quedar entre los 16 primeros, eso es importante, ¿cómo vamos aquí? Bueno, de momento vamos los cuartos con una victoria, está bien. ¡Ostras! Es que hay una barbaridad de equipos, hay 50 equipos, tú. Bueno, pues nada, dicho lo dicho, vamos a por ellos. Eh, no podemos comprar nada, obvio. Ellos no, no tendrán mucho para gastar, ¿no? ¡Buf! ¿Por qué? Bueno, claro, se gasta el dinero de las arcas Dios, qué pastón Vale, bueno, no pasa nada, no pasa nada Lo que se pueda, se podrá A ver, tranquilidad, ya tenemos las cosas claras contra este tipo de equipos Ya sabemos a lo que tenemos que ir Así que no nos preocupa Dios, bien, bien, bien, bien Jugamos en la montaña roca negra, o sea Perfecto A ver, estoy, ¿ves este el bombardero legendario? Nah, y el resto tampoco... Qué bonito es nuestro campo, eh Vale, está diciendo él Vale eh, No, o sea, si no se va a ubicar, pero vale 10 puntos 22 8 7 Bueno, hay que ir mejorando Bueno, no pasa nada, así se queda Estamos bien Uf, Vale, bueno, la echamos al centro y apañamos. A ver dónde cae. Pueden moverse una casilla adyacente. Oh, qué buen reboto. Ahí, alejado. Ahí empiezan ellos, claro. Bueno. Al principio, paciencia. Estamos defendiendo. Oh, ¿en serio? Joder. Estamos defendiendo, hay que tener paciencia Hay que mover bien los placajes Hay que... bueno, en fin Aguantar la línea todo lo que se pueda Oh, falló, dime que sí oh, bueno, venga, está bien Gastó ya por lo menos una segunda tirada Que tiene... él tiene 4 bueno. Este... este... Flanco derecho, nuestra banda izquierda Uf, y encima aturdido Empezamos feo, feo Vale, ok, no pasa nada Oh, está bien Ah, tiene luchar Joder Buah, muy bien le está saliendo tú. Buah, es que no tengo nadie en zona centro. Qué feo. No lo llevo a placar ni de milagro. Vale. Es que no sé si gastar el blitz aquí con el troll. Porque el primer placaje... Pff, está feo, está feo, está feo Vale, me voy a ubicar aquí otra vez Sí, este placaje lo voy a meter seguro A un dado ¿Por qué a un dado? Uf, qué feo está esto No me gusta Venga, va, yo que si tiro al un dado Tenemos segundo tirada, por si acaso Madre mía, cómo empezamos Venga Jue, Va duro Aquí, estos son dos dados Sí, vamos a empujar esta porque es que si no... Vale Bien, y tenemos el placaje, está bien Venga, y seguimos Venga Y apoyamos aquí en este... En este lateral porque nos va a hacer mucha falta Vale, con este corredor voy a pasarme aquí a la zona centro Por tener un poquito más de, de previsión Porque el pinta que va a querer colapsar por aquí, por esta zona Con estos dos creo que los voy a dejar aquí Este me lo voy a acercar aquí, por el hecho de que tiene ya defensa No podemos placar, pero bueno, yo me acerco y apoyo Y ya va Sí, este lo voy a dejar aquí Vale, perfecto, así, aguantamos a ver el siguiente turno qué tal se da Vale, se ubica en el centro Y... vale, va vale, a cerrarlo ahí ya está Bien, ahora este, con este blitzer perfecto Porque tenemos hueco para poder entrar hasta aquí y placar Vale Bueno, ahora a lo mejor no Vaya Nada, pues pico y pala abrimos Hueco en el centro y ya está Oh, vale, venir aquí A ver, a, eh, vale, efectivamente Buff, el boquita que tenemos aquí es oh, venga No pasa nada Dios, aturdido Madre mía, ese lanzador escaven, ¿tú cómo va? Bien, venga, realmente estúpido Nos viene bien Tío, ¿en serio? Es que te va dejando la peña afuera Vale, esto, tú aquí Vale, y me apoyas Aquí, agallas, venga Dale Bien Bravo Sí, un pasito para adelante Toma ahí Vamos a apretar toda la línea, ¿eh? Este... Dos placajes aquí están muy bien. Bueno, va, Con uno me vale. Venga, ahí estamos. ¡Bien! Empujamos ahí. Vale, perfecto. El Blitz... No sé si gastarlo aquí. Por empujar un poquito. Venga, va. Dale. Oh... Vale Pff, Y tiene luchar Qué feo está eso Vale, arriba tú Ven Y tú, empújame aquí Eso es Vale Bien, bien, bien, bien, bien. Y... Sí, vamos a seguir Lo necesitamos Bien, vale Aturdido, aturdido Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Vale, tú aquí Sí, yo creo que voy a apretar aquí en línea Y ya está Sin mucha preocupación Este lo voy a escalar un poquito Bueno, no Este lo vamos a dejar aquí Y este lo vamos a dejar aquí No puedo... Ah, claro, no, no Ya usar el Blitz Es que este me ha matado con el, con el luchar Vale Pues nada, finalizamos turno así tal y como estamos Está todo en línea Está todo bien Nosotros más o menos no tenemos mala defensa El problema es que ellos no están escorados Entonces nosotros aún tenemos que estar atentos a los dos lados Tanto a nuestra banda izquierda Como a nuestra derecha Le saldrá Oh, oh bien, bien, bien, bien, bien Turnover, bien, bravo ahí Muy bien, chicos Nada, no, y ahora fuerza bruta de a esta gente a su casa Que los vamos a llevar Vale, levántate, eso es ahí, perfecto y vamos a seguir Ay, duro nada, ya los tenemos contra las cuerdas mm, ahora ya depende si quiero usar el Blitz o no vale, esta tirada está bien me lo aparto del medio, vale, y lo voy a seguir ahora voy a querer meter a esto oh, espérate, tú levántate, vale Tú, empújame aquí Vale, perfecto Y vamos para adelante, sí Bien, bien, vale, estamos empujando la línea más o menos Todos al mismo tiempo Ahora, ¿cómo quiero sacar a esta gente de aquí? Voy a aplacar a este Las, La duda es ¿A quién vamos a empujar después? Vale, esto está muy bien ¿Quiero empujar el balón? No lo sé, la verdad Vale, voy a empujar el balón y me lo voy a traer hasta aquí hacia la izquierda Toma ahí Vale, y más o menos ya lo tengo un poquito escorado No llego ni de milagro Vale, yo creo que voy a venir con este aquí Y me empuja este fuera Y eso que nos llevamos Y así liberamos de aquí Resolvemos esta banda Vale, perfecto Y me quedo a tu casa. Uy, lástima. Vale, y con este vamos a venir aquí a apretar, ¿eh? Sí, sí. Ahora que tenemos movimientos, vamos a venir aquí a apretar. Porque además solo tiene el bombardero. Oh, con este defensa nos podemos colar... No, es que necesitamos eh, continuar aguantando al troll. Y este no sé dónde es más útil. Si aquí en este costado o aquí. Por... Dar más apoyo con el troll Que tenga problemas Para poder decidir Vamos a meterlo aquí y así continuamos Aguantando la línea, vale Este lo voy a ah, un, un pasito para el lado Este, vamos a hacer que se venga aquí para arriba No, este aquí está bien Por si nos hace falta recuperar Que luego nunca se sabe Vale, vale, estamos bien, estamos bien Que ya estamos apretando por este lado, no hace falta apretar por este también Aquí aguantamos un poquito la La zona y ya está Vale, efectivamente Buah, buah, buah, buah, exacto Se va a venir él aquí Y nosotros ahora vamos a bascular con todo esto Bum, para allá Nah, estás en, en... Bueno, te vas a la calle, champion Nah, dime que aguantamos Ah Venga, aguanta, campeón Oh, y me la aturdió Bueno bueno, bueno, por lo menos no salió la herida Nada, nada, ahora uf, Ahora colapsamos Porque tenemos aquí espacio como para poder hacerlo Estamos muy bien Un Buah, ¿qué me dices tú? Es muy peligroso un bombardero de esos tú Venga, la segunda tirada si no sale bien. Eso es. Me quedo. A ah, tu casa. Venga, al público. Una heridita ahí. Vamos, lesionarlo. Nah, no pudo ser. Vale, ¿cómo vamos a actuar nosotros? Vale, empujamos esto para tener esa defensa libre. Vale. Ahí me va bien Y me voy a quedar Para aguantar la zona Vale, además Voy a venir aquí a apoyar Para cerrar Aquí A ti te voy a destruir A ti, como bien había dicho Te voy a destruir Vale, te pongo aquí Y me quedo Toma ahí ¿Vale? Vale, estamos bien Vale, pues nada Venimos aquí a plagar a dos dados, estupendo, además tenemos placaje Por lo que escurridizo no le vale ¿Qué tiene este? Material adecuado Esquiva, escurridizo Y nada, lo, lo, vamos al suelo Uff, vale, no nos vamos a jugar a coger el balón Vale, con este nos vamos aquí para el centro Para tapar este hueco este Este contra Este defensa contra el goblin se puede Sobra Vale, en Scaven. Vale, lo voy a empujar para allá Y voy a seguir Y ahora placo con el blitzer aquí Vale, perfecto Eso es, dos dados Va, en serio Y te sigo Vale Y así más o menos Estamos encima de ellos Aquí lo que me preocupa es que tenemos mucha gente aquí comprometida en el medio o tumbada por culpa del bombardero. Pero bueno. bueno al siguiente turno levantamos a los... ...Mata y ya está. ¿Por qué te dejarías el balón suelto? Me tenía que acercar más, tú. ¡Oh! ¿En serio? ¡Oh! Dios, qué dramático. Vale. Vale, vale, bueno, estamos bien, estamos bien. A ver, cuidado. Vale. Ah, aquí, Dios. Y la defensa de Me están pasando muy por encima, ¿eh? En la zona centro no me mola nada. Dios, ¿a dónde vas? ¿Por qué razón? Venga. Ah. Uh, que va, y volver con esta defensa nos va a costar un montón Oh, uh, gastamos el Blitz aquí Ah, no, no, no, hay que gastarla por ellos Eso está fe. Vale, vamos a recuperar con este Un poquito el centro, venimos por lo menos aunque sea al apoyo Vale, ahora lo reventamos Eso es, venga Aquí, y nosotros seguimos, sí, toma ahí, vale, ahí se ha quedado suelto, podemos acercarnos, no podemos llegar, podemos acercarnos, puedes tirarlo, buh, un dado, va, yo creo que puedes, sí que puedes, campeón quédate, eso es, a la calle ven ahí a patear, muy bien perfecto este es nuestro turno 5 queremos coger el balón es que es una buena pregunta lo que, vale, lo que sí queremos es que se levante toda la pella es que están aquí todos Venga, al suelo Vamos con él Me voy a quedar Venga, y... Venga. ahí está. está bien, está bien Un buen goblin boca abajo eh, Vale, levántate simplemente Y ya está, cierra la zona, eso es ¿Qué tal está esto? Vale, bueno, vamos a gastar el Blitz así y ya está ¿Este es el de ambos al suelo? Ah, no, no, no, no Vale, y vamos con él, sí, seguimos ¡Toma ahí! Vale ¿Dónde podemos colocar a este para...? Vale, aquí está bien Para continuar el apoyo Cerramos aquí, metemos zonas de defensa en mitad del balón. Vale, vale, está bien eso. Uf, el bombardero, vale, no, ahí pasa el bombardero. Lo pillamos, bien. Vale, puede repetirlo, pero lo vamos a pillar otra vez. No. Oh, bien, ha fallado, ha fallado, ha fallado, ha fallado. Recepción. Vale, vale, vale, vale. Podemos apretar, podemos apretar. ¿Cómo lo vamos a hacer? A ver Tú aquí Eso se... Uy, wow. Tú aquí Un dado Qué feo está todo Con el matadrolls Venimos aquí Placamos aquí Estos son dos dados Vale, esto está bien Porque además Nos llevamos este goblin para allá Vale Oh, aquí Vale, perfecto Y el siguiente este es brutal ¿Vale? Vale, vale, vale, vale, vale, vale Aquí Perfecto Vale, hemos limpiado bastante Ahora, con este aquí ¿Vale? Bueno, está bien Movilizamos, movilizamos y seguimos, sí Ahora, con este al bombardero ¿Vale? Y nos lo quitamos de en medio Perfecto Aquí Mmm... Vamos a seguir porque aquí hay Vale, porque aquí hay muchos Placajes resolutivos Vale, perfecto Y seguimos, sí Buah, ninguna lesión Ningún noqueo, está siendo un partido Muy extraño en ese sentido ¿eh? Vale, vamos a pegar la vuelta con este señor Vale, ahí, ahí, está bien por acompañar un poquito la caja Aquí... Es jugarse las agallas No me gusta esa jugada Uy, uy, uy, uy, uy, Vale, pues nada, aquí, directamente Vale Con este corredor donde me puedo ubicar Vale, voy a ubicarme aquí No tenemos más movimientos Por el momento, no Vale, vamos a pillar el balón Y podemos luego hasta aquí ¿Qué turno es este? Nuestro turno 6 Ah, vale, vale, teniendo tres turnos Bien Estamos de sobra, teniendo tres turnos De hecho, vamos a ponernos aquí Teniendo tres turnos, de sobra Nos podemos defender de todo esto Vale Vamos a apoyar aquí Este pelacaje lo sacamos aquí Vale, perfecto Maravilloso. Oh, bien, aturdido, golpe poderoso. Vale, venga, es algo. Y aquí... Oh, podemos sacar este. Es que prefiero tirar aquí a Gallas, tumbar al troll. Eso es, vamos, campeón. Uh, nada, nada, me la quedo, me la quedo. Venga, decide, tú dirás. Ea, al pozo. Y te sigo. Vale, bueno, a lo mejor no fue la mejor jugada. A lo mejor uh, haberlo metido aquí y no seguirlo era a lo mejor, pero bueno. No pasa nada, está la situación controlada. O sea, hay mucho, hay mucho enano ahí en medio. Tenemos a mucha gente de ellos abajo. Un, 2 3 cuatro, cinco, cuento yo. Entonces son placajes que han perdido. Está todo el mundo. Oh, oh, oh, oh no. Vale, no tira bombas, está bien. Vale. Bien, ahí con el bloqueo y cambio de posesión Perfecto, vale, nos toca Nada, nada, nada, nada nah. Esto está más que hecho, gente Perfecto, me gusta No, este de hecho debería ser uno de los últimos placajes Aquí se puede bien, sí Vale, y seguimos Toma, y. Nada, eh, no les. No tomaremos a nadie, tú. Nah, este y vamos de cara y empujamos para allá. Ambos derribados. Este no tiene nada de eso, ¿no? Esquivo escurridizo. No, vale, pues nada. Tumbamos a todos. Vale, sí, a ti. Uh, ambos al suelo. Vale, venga, un caos, un caos. Bueno, está bien, está bien, está bien, es algo. Vale. Ok. En la siguiente nos ubicamos aquí. Vale, y plagamos con esto aquí. Perfecto. Vale, maravilloso. Aquí y tú aquí, ¿vale? Ahora lo reventamos. Uh, uh. Vale, este señor aquí, está claro. Ah, oh, en serio. Vale, y lo seguimos, sí. Pues pues esto se ha quedado muy feo aquí, ¿eh? Vale, vamos a correr para alejarnos. Esto es nuestro turno número 7. Nah, el siguiente turno podemos meter el... El touchdown y ya está. Vale, vamos a correr con este por hacer un poquito la cobertura. Tapar las zonas y demás. Vale, con, vale, con este aquí. Venga. Está bien, lo alejamos y ya está. Y lo seguimos. Es que el problema es que ahora hasta este no puedo llegar. Vale, hasta aquí sí. Espero tumbarlo. Venga, otra tirada. Venga, esto me gusta más. Y le sigo, sí. Venga, otro ¿Tumamos? Sí, pero no, nada más. Vale, un pasito... Este este escape me preocupa. Bueno, veremos qué tal será. Finalizar turno. A ver, a ver, se puede intentar la épica de irse para allá y tumbarlo, pero... Ya, ya no nos lo pone a nosotros tan fácil porque tendríamos que recoger el balón otra vez, suponiendo que él no le ha caído a él. Bueno, a ver, tenemos apoyo, ¿no? Para que los dados salgan mejor a nuestro favor, pero bueno. Vale, nada. Simplemente lo mueve y ya está. Vale, no lo ha movido. Vale, perfecto. A ver, ¿nosotros qué queremos? A ver, esto me lo quiero quitar de en medio. Vale, maravilloso. Y no, me quedo. Lesionado, bien. Bien, bien, bien, bien. A ver, se iba a ir ya porque iba, le iba a caer el al soborno. Eh, la expulsión Ah, no, no, no, Aquí con esto prefiero meter el matatrolls aquí aplacar Vale Ah, no, es que tiene que luchar Luchar no me gusta Vale, aquí Vale, perfecto Aquí, eso es Venga, bien, bien, bien, bien Aquí yo creo que es una opción Vale, tiene esquivar ¡Oh! Vale, ambos derribados Venga, está bien, aturdido A ver, ¿quién tiene agallas de vosotros? Vale, este con golpe poderoso aquí Dios, a tres lados, venga, disfrutarlo tú. Dale, galor Venga Olve poderoso. Un algo. Bueno, venga, aturdido. Este es el que tiene nuestras, las agallas. Vale. Venga, bueno. Vale, vale. Bueno, está bien, está bien, está bien. Tenemos bloqueo. Ok, aquí. A dos dados. Bien, esto está bien. Perfecto. Vale, y seguimos. Otro roto nada hasta que hay que rascar un poquito a ver si sale alguna lesión y son puntos pero nada parece que va a estar difícil seguimos nada y ahora ya, ya será el touchdown listo venga aquí oh, oh, oh. Venga, venga venga venga venga venga dime que con el golpe todos lo sacas bien bravo bravo bravo Bien, ahí el golpe poderoso haciendo su función Y encima sube de nivel, perfecto, me encanta Vale, nada, y ahora vamos para adelante Y tal, ta, bien, venga 1-0 jugando en casita con toda nuestra gente En la montaña roca negra nada, nada. Lo tenemos, lo tenemos, lo tenemos Y ahora el descansito, Venga, muy bien, muy bien chavales, muy bien, muy bien ha estado feo, porque ha estado feo está feo Pero Oye Ni tan mal, eh O sea, al final hemos podido salvar la situación Porque no iba ni para un lado ni para otro Empujando al final por el centro A ver, nosotros tenemos superioridad Este equipo son todos cabins y goblins no, no deberían poder Pelearnos ninguna Pero bajo ningún concepto Este de agallas lo voy a meter aquí y ya está, nosotros vamos en línea, a tope. Y encima empiezo yo. Venga, dime que lo recibes así. Cógelo con el, con el pechito. Agua. ¡Buf! Claro, ahora el placaje que me va a meter es brutal. chico, pero tendrás que emplacar en algún momento, ¿no? Ah, uf, ahora, van. Van de izquierda, ¿eh? O sea, uff. ¿Por qué ese y no el otro? <risa> es que le, le pega un baratazo así uh, y lo ha tumbado. oh uh. uh, ¿qué ha pasado? Ah, bien, bien, bien, bien, bien, bien. Tenemos balón, tenemos balón, tenemos balón. Eso es súper positivo. Vale, pues nada, nos vamos para adelante. Agallas. Vamos a limpiar primero los laterales. Venga. Mi... Tiene ambos derribados. A ver. Aquí es más o menos favorable Bien, bravo las agallas Dale ahí Y me quedo Bravo Venga, está bien Ahora tenemos que empujar este costado Y sigo, sí Vale, aquí te reventamos también Ah, no, tiene, tiene bloqueo. Vale, pues nada, te tumbo. Y te sigo. Vale, ¿cómo se queda? Va bien, venga, aturdido, aturdido, aturdido. Está bien, está bien, está bien. Vale, nosotros vamos a recuperarnos y vamos a ir ya tirando hacia la banda izquierda teniendo Tom en cuenta. Toda la gente que ha acumulado ahí, pff, nosotros aquí estamos de lujo. duda es, ¿a ti dónde te pongo ahora? porque te puedo poner aquí pero es que él tiene mucho espacio para darme la vuelta y eso me parece feo, o sea, se si me voy a colar por esta banda va, aquí más afincado a la zona centro vale, con este corredor tapando aquí ah, no, no, no. Un pasito más para acá, un pasito más para acá, venga. Y eh, claro, ahora con este cerramos aquí. Vale, eso está muy bien. Y el blitz lo voy a gastar aquí. Uf, a un dado no me gusta. ¿eh? Y aquí qué tal está el blitz, venga, un blitz a dos dados, no me parece feo tampoco. Tiene... Ah, oh, tengo placaje con este Matatrolls Perfecto Oh, y puedo volver y recuperar la zona Buah, me parece perfecto Y así cierro y continuamos con el plantel Sin agobiarnos tampoco El problema lo tengo aquí con este Matatrolls Porque tengo este placaje Pero no quiero hacer este placaje Porque si no sale la primera Bueno, da igual, salga la primera o la segunda Me voy detrás Entonces eso es horroroso Vale, voy a ubicarme aquí con este blitzer Cerramos un poquito la zona Este defensa ya hace para que tengan que pivotar un poco Pero con este me acabo de posicionar para tapar esto O sea, no tienen capacidad de movimiento para cerrar todo Hola, oh, oh sí Ah, no, no, tienen que moverse mucho Tienen que moverse mucho Es que este no me sale a cuenta moverlo O sea, básicamente ya porque me estoy jugando un placaje 50% Nada, nada, finalizamos turno y vamos para adelante a ver qué sale y por dónde podemos ir. Obvio me va a reventar aquí, pero... Yo ya sé qué tengo que hacer, o presión aquí o, o caja para poder rotar hacia ese lado. Él, él ya está basculando hacia la zona centro, se está trayendo más gente hacia allá, pero bueno, yo ya tengo mi lado decidido. Sí, porque además seguimos teniendo ventaja favorable, o sea, aquí esto tiene aquí a este hombrecillo tumbado y... No, no, no, o sea, nuestro ala va a ser ese. ¿Llega? ¡Dios! ¡Oh! ¡Qué bien! ¡Ah! ¡Qué mal! Vale. ¡Oh! El ¿Y el balón? ¿No, no lo cogió? ¿A tu padre! Vale, ok, lo tenemos en el blitzer, no pasa nada Aquí, sí Venga, al suelo Rocoto Venga, aturdido, no está mal <coughs> Ok Vale, nos levantamos Vale Vale Aquí y me voy detrás Uf, o me quedo No tengo gente para montar una buena caja Y quiero ir basculando y echándome para allá Lo sigo y se acabó Venga, aturdido, está bien Agallas No, oh, oh, oh Agallas con el Matadrolls Sí, y salgo ya de ahí Eh, sí, venga, tírale Qué bien Vale y... Ves si y lo seguimos Y ya nos hemos quitado dos goblins de la ecuación Perfecto Vale, con esta defensa voy a venirme hasta aquí Y voy a aplacar aquí Sí Qué lástima Vale Y sigo Sí, sí, pues sigo, está bien Es que la caja se me queda aquí Vale, bueno La caja está montada Lo que pasa es que estamos muy Muy, muy, muy adelantados Con respecto a cómo me gusta tener a mí a la gente Pero, vale Vamos a meter este Este es el de las agallas Vamos a meter este aquí en medio de todo el mundo Vamos a venir a cerrar aquí Con este Vale, y el corredor lo vamos a meter aquí Para apoyar Vale, así con, el, con este defensa Puedo llegar luego Aquí a continuar el apoyo Cerramos aquí detrás Vale, más o menos, no estamos mal, ¿eh? no estamos mal Es un poco putada que lo haya pillado el blitzer, el balón, pero bueno. Uah, si conseguimos el touchdown no hacemos que suba de nivel, ¿eh? Uy, perdón. Vale... Uf, feo. Bueno, bueno, bueno, bueno. Aguanta. Bueno, aturdido. Vale, está bien, está bien. ¡Bien! Ahí a la rodilla. Bien, cambio de posesión. Perfecto. Podemos apretar ahora nosotros. Vale, además tenemos un montón de placajes decisivos. Vale, aquí te saco del sitio. ¡Oh, qué feo! Vale, aquí. Y me voy a quedar. Vale, esta puede ser una de las puntas de nuestra caja. Aquí, con agallas. Ah, no. Ah, no. ¿Dónde está el señor de las agallas? Aquí se ha quedado. Ah, oh, feo. Vale. Tenemos que sacarnos a ese de ahí. Podemos de alguna forma... Espérate. Lo ubicamos aquí Vale, vale, vale Vamos a traernos eso, vamos a traernos la gente Del fondo Eso, eso Y vamos empujando y vamos adelantando Vale Aquí está, vale, aquí está muy bien Y este siguiente lo tumbamos Vaya Venga, empuja la banda Bien, bien Hay que ir abriendo hueco, tenemos que ir abriendo hueco Vale Ah aquí es buena ubicación vale vale, no, no, no, perfecto con esto y para adelante vale, vamos a seguir aquí por el hecho de que podemos amenazar por ir tirándolo fuera turno a turno que eso me gusta bastante vale, tú aquí y colocamos eso es ya la pregunta es con ¿dónde cerramos con este? porque aquí no es mala idea aquí por detrás a lo mejor hay mucho hueco creo que lo voy a ubicar aquí no, hasta aquí delante lo vamos a llevar sí porque tiene más posibilidad de poder dar la vuelta por aquí que de colársenos por aquí detrás vale Uh, Contigo, ¿qué vamos a hacer? Nada, con el, en este. Vale, vamos a tirar a Gallas, bravo. Venga, me gusta. ¡Uy, uh, caos! Bien, bien, bien, bien, bien, bien. Con un ambos derribados, perfecto. Vale, nada, ahora a ver si podemos. Venga, no lo jugamos, tenemos otra segunda tirada. Vale, ok, lo apartamos y nos quedamos. Venga. Estamos perfectos. Todos movilizados. ¿No? Sí. Mira, a ver si nos queda alguien por allí detrás. Que nos hemos olvidado de él. <ríe> y lleva parado 80 turnos. Vale, bueno. Sí, es que ahora él lo que tiene que hacer es venirse hacia acá, hacia esta zona. Recuperar terreno y tratar de frenarme allí. Pero ya es imposible. O sea, tal y como estamos colocados. Con toda la posición ganada y demás. No, no tiene razón de ser. Vale, uff, ahí me puede hacer daño. Es que si eso se me ha quedado muy aislado. Pero bueno, no pasa nada. Son placajes sin importancia para nosotros. Dios, cuidado. ¡Apreta duro ahí cuando te golpee! ¡Apreta! Vale, bien, no pasa nada. Estamos bien, estamos bien. ¿Ves? Y él está, está en la zona centro y yo simplemente habiéndome escorado. Uff, habiéndome escorado. Eh, vale mantenerse firme aprovecha oh, oh, oh vale está bien Nah, y ahora te tiro sí. sigo y ahora te empujo a la calle el resto de movimientos me da igual es un, es una rata menos en serio eh, nada, me la juego. La quiero tirar. Y me quedo. ¡Bien! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo! Pierde un puto armadura. Uh. Así <risas> lesiones, una suplente. Eso es un buen médico, tú. Vale. Venga, y además tenemos un turno para poder venirnos, o sea, un, un turno, un movimiento para poder acercarnos. Nada, perfecto. Un dado... Es que esta gente no me sale a cuenta levantarla, en verdad, ahora mismo. Venga. Estos placajes contra los goblins sí que salen bastante efectivos. Y me quedo... Eso es, venga. Ahí, ahí, buenos placajes. Vale, aturdido, perfecto. Ahora la cosa está en que no tenemos movimientos, tú. No, es que ahí salgo de una zona de placaje. Esto es un turno vacío que no me ha molado nada. ¿Dónde me ubico? Miedo me da este, aunque tenemos buenas zonas. Oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, y ahora tiene todo el pasillo aquí. O por aquí. Para poder colarse, porque encima ninguno de estos está levantado y no tengo zonas de defensa. Dios... Nada, me va a reventar el del balón. Claro, y ahora se mueve. Tenía que haberlos levantado. Al menos que si tuviera que pegar y perder algún algún algún movimiento, No hubiera valido la pena. Pero si no imposible. Oh, oh, oh, oh, oh. Vale, cuidado con el balón, a ver dónde cae. Bueno, aquí. No tiene. Vale, no le quedan movimientos. Bien, bien. Bueno, está bien para nosotros. A ver, Dios, qué feo se ha quedado. Venga, hay que venir aquí, agruparse. Nos levantamos, nos acercamos todos al balón. Levantarse, eso es, venga. Poquito a poquito, sin prisa. A un dado. Venga, levántate y acércate, campeón. Ahora, esto debe haber mejorado. Vale, perfecto, dos dados. Joder. Y me voy a quedar. Además. Vamos a patear a este. Vale, perfecto. Aquí. Y me voy a quedar. Bien, cao. Vale, fuera. Una amenaza menos. Omitir. Vale, aquí está bien. Vamos a. Es que voy a aplacar para tirar a este lanzador fuera. Vamos con este matatrolls. Eh, sí, y lo echamos fuera ya a la calle y para adelante. ¡Venga ya! Uh. Fuck. Vale. Dime que la coges Bien Vale, aquí no está mal Y a ti ¿Dónde te voy a llevar? ¿Aquí por cerrar? O no, aquí O sea, simplemente levántate, ponte por aquí Y listo Vale, finalizamos turno Bueno, estamos bien encerrados Qué línea más buena tenemos, eh. Se nos ha quedado muy bien. Pero muy, muy bien. Vale, él ha derivado un montón de gente a por este Matatrolls por alguna razón para tumbarlo fácil. ¿Qué lo va a hacer? Vale, aguantó. Venga Y se queda Y se queda, qué inteligente Es tuyo, muy bien Va a poder otra vez Sí No se te escapa Eso es, muy bien, muy bien, venga Ahora sí Empezamos Aquí, para tirarlo fuera Primero lo movemos y luego lo tumbamos. ¡Buah! Venga ya, qué asco tú. Venga, lesiónalo por lo menos. Nada. Sí. Bueno, no importa. Movimientos, movimientos. ¿Aquí se puede ubicar? Sí, perfecto. Vale, no, vamos a ponernos bien y vamos a hacer una buena caja Venga Venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, venga, perfecto Y le sigue sí Vale, bien empezado Bien, encima turbido, perfecto Vale, nos ubicamos Tenemos que acabar de cerrar Aquí Vale, tú aquí Vale, y ya tenemos el balón ahí encarado Además Este blitzer aquí para acabar de cerrar la zona Muy bien Vale, vamos a ubicar Este defensa aquí para tapar este Que ya tenga que pelearse un poquito Este blitzer Nos lo vamos a traer hasta aquí Vale, perfecto, y cerramos ahí Muy bien con el corredor este vamos a acompañar por la zona de atrás Ok, y aquí cerramos Empujamos aquí, placaje, bien Aquí, vale, y nos quedamos Y cerramos aquí detrás Venga, al pozo A ah, tu ruido, mejor Aquí, claro, hay que jugarse el regate Venga, nos jugamos el regate, 50% Bien, campeón Vale, nada, ya está, listos, estamos ubicados Él está liberado para poder salir hacia el balón No va a ir, obviamente No, estamos muy bien cerrados Hubiera agradecido a lo mejor un movimiento aquí para adelante un poquito más pillando esta zona Pero bueno, no pasa nada Ahora volvemos a empujar y nos los volvemos a llevar y ya está Uf, Vale, buen placaje suyo Vale, bueno, se aguantó. Y él ha gastado el Blitz ya. Ojo, está teniendo una suerte. Él con los dados, brutal, ¿eh? Vale, estamos bien. Nada, nada, para adelante, para adelante, para adelante. Vamos a empujar. Ah, no, no, no. Vale, no, pues vengo aquí Y ya está, con el Mata Venga, y así lo empujamos doble Vale, perfecto Aquí Y aquí, perfecto Toma y... Nada ¿Te podemos marcar? Sí, pues como no tenemos tampoco más placajes Vamos a ir directos a marcar el touchdown Y eso que nos hemos llevado Venga, ahí estamos. Bien, 2-0. Bravo, Duerling. Nah, es que este equipo ya es mortal. Porque además también hemos tenido muy pocos. Venga, validamos que defendemos. Y ya está. Puedes pegar de nuevo en cualquier otra defensa legal. ¿Van a atacar ellos? Sí. Nada, pues. No, nah, me quedo igual. Vale. ¿Qué queda? Vale. No sé, es que la verdad no tenemos un equipo. O, o creo que no ha habido. Un equipo de Nurgel que nos reventó un poquito Porque tenía los guerreros del de, de caos Estos que tiene la área y tal Y eso nos fastidió un montón porque era un equipo de contacto Que iba mucho más fuerte que nosotros al contacto O sea, o tenía muchas ventajas para ir a ese juego Entonces... Nosotros ahí sufrimos un montón, pero no recuerdo ningún otro partido que se complicara o que fuera tan difícil. De hecho, diría que en toda la temporada no hemos encajado un único. No hemos encajado ningún touchdown. Mentira. Encajamos uno contra, eh, contra un equipo de elfos. Que en dos turnos se nos coló pim-pam, un pase por aquí, no sé qué. Y en un momento. No montamos bien la defensa porque no nos dio tiempo y nos entraron hasta el final. Ese fue el único partido, creo, que encajamos un, un touchdown. Pero aparte de ese, ¿qué va? Bueno, yo contento, ¿eh? Mis chicos, o sea, trabajan bien y... Vale, nada, aquí. ¡Wow, por ellos! Venga, vamos, pues nada, tiramos aquí los dados... Toma ahí Bueno, un caos, está bien Qué bien el golpe poderoso, tú Vale, venga Dale ahí Tira de agallas Eso es Ah, perfecto Ahí estamos Nada no. Nada, no, ok, este era nuestro último turno Vamos a pasar y ya está Me levanto por levantarme, supongo, pero... Ah, bueno, no. Voy a ponerme aquí y por lo menos que entre las defensas y ya está. Vale, finalizamos turno. ¡Hala, apañado! Pues nada, eso sí, todo por hoy. Bueno, ahora luego haremos la subida de nivel porque tenemos a un blitzer que nos se sube de nivel. Pero bueno, no sé. En general, no ha sido un partido complicado contra los moradores del inframundo. Yo creo que es un... un, un un enfrentamiento que ya tenemos bastante controlado y sabemos cómo, cómo jugarlo. Y fuera de eso tampoco nos supone mucho. Ahora, a ver qué nos toca, a ver qué nos toca en la siguiente jornada, ¿eh? De momento vamos 2-0. Seguramente estaremos en los top, top, top de la tabla. El objetivo son los 16 primeros. Hay 50 equipos. Ojo. Vale. Y yo creo que además, a media de dos está entre comillas, más o menos por partido, estamos bien. O sea, no tenemos que preocuparnos por nada ni. A ver. Vale, que no se nos rompa nadie, por favor. Bien, venga, fin de partido. Bravo, chavales. Aplaudimos al equipo. Bien, bien, bien. bien. Cerveza duro. Nah, bien, bien. Es eso. No, no hay complicaciones. Un mero trámite más. Nueva tesorería, 120. Vale. Uh, Zarklon ha subido también de nivel. Dios, vale, 8. Porque encima habrá marcado los dos touchdowns. Ah, no. Bueno, le han al jugador del partido, supongo. Sí, y por eso sube de nivel. Vale, perfecto. Pues nada, a ver, nos enfrentamos a. ¡Oh! Thunderminers, otro equipo enano. Y tienen la excavadora. Vale, ojo, ¿eh? Ojo. Esta va a ser. Va a ser un choque barbudo. Va a ser un choque barbudo. Vamos a tener problemillas con esto. Bueno, ya veremos. Tenemos subidas de nivel, sí. Tenemos Azulon, vale, que nos sube de nivel. Venga. 3 y 2. 5. Nada. Una habilidad y ya está. Creo que vamos a meter... No sé si meter de placaje. Porque al fin y al cabo, como está en el lateral y tal... Bueno, aunque para este próximo enfrentamiento no nos valga de mucho. Y de fuerza que le puedo meter. Mantenerse firme... Ay, a Ayagernado está muy bien. Abrirse paso. Eso es para que use la fuerza, para... No. General. Vale, vamos a meterle... Bueno, defender está muy bien, ¿eh? Es que esto es más defensivo. Vale, sí, vamos a meterle... Vamos a meterle a defender porque nos va a hacer falta, ¿eh? Me... Me... Además, me gusta la opción, me gusta la opción. Y luego Zarglon, ah, que ha que subido nivel de dignidad, que a nivel 4. ¿Qué le pusimos? ¿Duerling que tiene? Ah, vale. Duerling tiene bloqueo. Ah, pero no. Zarklon sube al 5. Tirar el lado. 2 y 2. Oh. Una habilidad de doble. Oh, le podemos meter algo de agilidad, ¿eh? Pase lateral. Oh, esto está muy bien. O oh, algo de fuerza. ¿Qué le pondríamos de fuerza al... Es que meterle pase. O... No sé. Pase rápido. Esto en verdad puede estar súper bien, ¿eh? Porque pase ya la tenemos. No lo sé, no lo sé, no lo sé. Son muchas dudas. Son muchas dudas. Porque pienso que es una subida muy importante. Ponerle bloqueo está bien Porque al fin y al cabo como estamos en mitad de toda la melee Y demás Va, vamos a ponerle bloqueo Vamos a ponerle bloqueo Es desperdiciar una... Es que es eso Es desperdiciar una doble, no podemos desperdiciar una doble Salto, esquiva No, carrera En plancha no, en pie de un salto, se levanta gratis. Yeah, swimmer, está boca abajo lo que recibe una tirada de agilidad con un maíz A ver si puede completar la acción. Yeah. Wow. Agilidad o fuerza, agilidad o fuerza. Muchas dudas, eh. Con eso Va, vamos a meterle. Agilidad vamos a meterle, eh... ¡Ay, no! Pies firmes. Vale, yo creo que vamos a meter pies firmes para poder ganar yardas. Que al fin y al cabo, el poder repetir una tirada está muy bien. No, no estamos en situación nunca de, eh... Es que claro, teniendo, teniendo en cuenta eso Es verdad, porque no estamos nunca en esa situación Y, y brazo fuerte Defensa, agarrar Joder, es que está muy complicado Porque placajes de aquí, ¿no? Defender placaje, sí Ay, Vale, vamos a tirar pies firmes a ver si podemos hacer carreras más largas. Sí. Que con esto... ¿Sabes? En vez Para poder ahorrarnos turnos. El hecho de poder caminar un poquito más. Y tener esa seguridad de que vamos a poder repetir las tiradas de a por ellos. Me da confianza para poder hacer sprints antes. Y eso yo creo que es un, un punto a nuestro favor. Farlon ya está a nivel 5. La subida siguiente de niveles a los 76 puntos de experiencia. Que es una burrada... Pero bueno Y lo que no sé si coger otra tirada Sí, vamos a coger otra tirada de Otra repetición de tirada Vale, así nos quedamos con 20.000 Nuestro valor de, de equipo es de 1790 O sea, ellos van a tener un montón de, de dinerito Pero bueno Agenda, equipos Ah, no, no, marcador A ver cómo estamos nosotros Vale, primeros con dos victorias, bueno entiendo que estaremos primeros por los Tastan Los Thunderminers también llevan dos victorias, o sea que va a ser un enfrentamiento de los duros Y ya solo hay 10 equipos con una victoria, eh, solo hay 10 equipos con una victoria Bueno, veremos qué tal va la cosa, así que nada, estando donde estamos, lo de siempre chicos